Gracias, Georgián. Eh, no, no, no, no, echamos, El culpable, es culpable, es, no es, no es, es, es, sí. es echamos. En Venezuela raíces para acá, una burla. Eh. Mira, hoy eh, quiero eh, informarle a la población. Ayer estuve visitando el Consejo de Regidores en una sesión ordinaria que donde tomé un turno y donde pensé que nunca estaría tomando un turno para hacer aclaración de procesos administrativos que nunca debieron tomar el rumbo que tomaron. Primero porque se trata del catastro municipal que debe ser visto como el órgano ...de la municipalidad que conserva los registros de los inmuebles del municipio. Y que yo lo he denominado um, un concepto particular que ahí reposa el patrimonio inmobiliario municipal. Y hace sostenible al municipio porque ustedes sabrán que el municipio de San Francisco de Macorís al igual que San Cristóbal, Santiago, creo que parte del Distrito Nacional, posee aún una cantidad importante de inmuebles, de solares, que hoy están edificados por sus ocupantes, y puede haber casas de familia, almacenes, empresas, farmacias, lo que sea, y son municipales, que han tenido una relación contractual, El dueño de la mejora con el ayuntamiento propietario del solar. Y hacían dos años, uno y tres años otro. Usuarios, arrendatarios y personas que con esfuerzo han podido levantar una mejora en esos solares, dado en arrendamiento, en uno, y otros que lo ocupaban por años y lo adquirieron de, un, de otra persona. Cuando se va al ayuntamiento a hacerle trámite con todo lo que la ley, y que vale decir que le hice referencia al consejo a los nuevos regidores, que pueden hurgar, y creo, que mis aportes como regidor durante mis periodos de regidor fueron dirigidos precisamente a la organización y al procedimiento de transferencia o legalización de derechos de arrendamiento en el municipio. En uno u otro está algún ingrediente puesto por este servidor. Conozco muy bien porque me dediqué a aprenderlo. Y con el conocimiento que tengo de la ley inmobiliaria, tanto la 4142, que fue la anterior, como la 108, siempre he dicho que tiene una similitud de trato, pero que el municipio, al tener por pose posesión y tener una independencia jurídica, posee su propia estructura, que es el catastro municipal. Entonces, no hay razón para que un servidor público municipal, aún... Usuario, a un arrendatario, que, que es un socio directo del ayuntamiento, que presente un título de la mejora o un certificado o una constancia anotada de la mejora, que ya el, el régimen registral nacional lo ha evaluado y se ha despachado con un decreto que le avala en un certificado de título, aunque ahora lo que se da es una certificación de mejora pero para el ayuntamiento es importantísimo. ¿Por qué? Porque las administraciones nunca han tenido la conciencia de irle dando registro a esos terrenos que se supone son de su propiedad. Y cuando un ciudadano ha gastado su dinero en invertir ahí, a edificar su casa, necesita tener seguridad de lo que ha edificado, aunque no sea de él el solar propio, propio, propio, entonces, lo que hace la gestión de legalizarse ante el ayuntamiento, en el cual usted debe de presentar una declaración jurada que de siete testigos que diga que lo conoce y que usted ha ocupado eso siempre. La medida es importante porque el ayuntamiento tiene que hacer un levantamiento con los linderos y dice cuánto es que usted ocupa. Una fotografía que la implementamos nosotros para que la gente supiera cuando se estaba legalizando un solar que lo ocupaba una persona y lo estaba legalizando otra. Con ese letrero que es obligatorio, como hacen en el régimen nacional registral, se indica que se están trabajando, se está haciendo un levantamiento y se está registrando ese terreno. Lo único que está en el ámbito municipal. Pues después que usted cumple todo eso, yo le pregunto, ni la directora, ni el director de catastro, ni nadie tiene que hurgar otra cosa que no sea revisar, que haya pagado sus tasas y que haya entregado los documentos que se exige para esos fines. Eso va a una a un, con un oficio del alcalde a la sala que es quien somete todo y la comisión jurídica en 15 días, cuando se vuelva a reunir debe dar una respuesta. Dos años, tres años, eso es una injusticia. Yo espero y por eso fui a hacerles explicación, para que no se le detengan trabajos. Y oígame esto, cuando usted tiene un título de mejora del año 94, lo que no hizo por desconocimiento quizás, porque no todos los abogados manejan estos temas, no hizo la transferencia en el ayuntamiento. Cuando usted va a llevarlo, porque usted que le está dando calidad a un terreno que el ayuntamiento nunca registró y usted que lo registra y le da participación al ayuntamiento. Entonces, se daban a la tarea en la pasada gestión, desde la misma administración del catastro a entorpecerle y a, y a buscarse todas las trabas, al punto que si había alguien que estaba interesado en hacerle retener ese documento, le, le decían, ponle una oposición alegre, eso se debe acabar. Y fueron muchos los enfrentamientos que tuve con esa situación, porque Catastro, lo único que tiene que revisar es que los documentos estén en orden. Y antes de llevarlo a la sala, usted tiene que ser el filtro. Y si está en orden y lo somete a la sala, no hay otra cosa que no sea otorgarle el arrendamiento o el traspaso. Pues hablando de municipalidad, hace unos días que vengo haciendo comentarios, procurando eficientización del sistema municipal. Y dentro de esa armonización de la ley con el cumplimiento de los actores porque somos de distintas creencias. Habemos individuos de distintas ramas políticas y que tenemos costumbres distintas. Aunque principios y valores que reconocemos propios de nuestra sociedad y de nuestra cultura o de nuestra crianza local, hay individuos que crean su propia actitud. Y no le importa freno ni ley, solamente porque es funcionario y que él tiene capacidad. Pues yo quiero presentarle un video que nos llegó a nosotros y nunca comprendimos dónde era ese video que se hizo una depredación en Río Jaya y que fue el producto, fue el producto de qué, de una mala acción de un político y de un administrador. Porque cuando usted le otorga supuestamente por mano, por, de forma administrativa a una persona de que para hacer una urbanización ni medio ambiente lo limitó porque se cree que con el ayuntamiento basta, crea error. Ese es el trayecto o el proyecto en Atillo en Sabana de San Diego que pretenden urbanizar, pero pretenden urbanizar vendiendo la idea que van a traspasar y van a tomar un camino vecinal o un comunero a una urbanización que existe da más de 20 años y no es la misma tierra ni son los mismos desarrolladores. Me han hablado que nuestro amigo empresario ingeniero Andrés Espinal es propietario de una tierra de este lado, detrás del Mediador del Jaya. Quiero observarle a Andrés que él es un desarrollador urbanístico, pero debe, debe existir un poquito de principios que limiten no solamente el tener la tierra, sino disponer de ella a sus anchas. Deben respetar a la comunidad. Y deben respetar que poseen unos planos sellado apenas con la autorización del alcalde y en la sala aún no se ha dado ni una recomendación. Es el Consejo ratificado por el Tribunal Constitucional el que posee la capacidad de determinar el cambio de uso de suelo. Eso ahí donde se vio la depredación, que el medio ambiente no estuvo, el ayuntamiento estuvo de espalda, solamente con una firmita, trae como consecuencia esa destrucción, porque cuando se hace la, el manejo adrede, abusivo, porque soy el dueño de una tierra, señores, el derecho de propiedad se garantiza el disfrute pleno de esto. Pero no es cierto que usted puede hacer lo que le venga en gana sin previo estudio, sin previa autorizaciones. Y el hecho que el ayuntamiento deba otorgar el cambio de uso de suelo es la parte fundamental para determinar que donde está ese terreno, todo lo que le queda alrededor es agrícola, es de producción agrícola. Ahí hay ganado y tomar una, una decisión de otorgarle un permiso sin medir los estragos y las consecuencias que eso va a producir para llevar allí supuestamente una, un desarrollo de varilla y cemento donde aún no hay desarrollo urbanístico sino que esto sería una innovación pero háganlo por lo menos con el, los principios y los valores éticos y morales que requiere de la función y sobre todo de la inversión cuando usted invierte sin principio, sin moral, entonces se produce el desastre ecológico que le están produciendo a esto. Si no hay principios, si no hay valores, se va a ir produciendo ese desastre que, que presentamos ahí y no sabíamos dónde era. Es en los terrenos que pretenden usurpar con un supuesto puente y están vendiendo en un programa de televisión de aquí, del, del comunicador Alex Díaz, que es el mismo, que firmó los documentos de que tendrá entrada por mirador del Jaya, cosa más absurda y abusiva, no la había visto yo nunca. Estoy de frente con esa irregularidad legal que tiene ese proyecto.